y muchas gracias a todos ustedes por su presencia además en esta mañana de jueves en donde hemos celebrado una nueva sesión del Consejo de Gobierno de Castilla y León paso a relatar en primer lugar los asuntos que han sido objeto de acuerdo por parte del Consejo de Gobierno y quizá el más destacable de todos ellos es el conjunto de inversiones en la industria agroalimentaria de nuestra comunidad autónoma y por tanto de subvenciones a un conjunto de proyectos de inversión relevantes en esta materia y a eso se une que en la comisión delegada eh, que hemos tenido también esta mañana pues hemos acordado los límites cualitativos de algunas inversiones en materia de I+D también para el sector empresarial para la modernización económica en conjunto de ambos acuerdos, el volumen total de recursos disponibles para la modernización de los sectores productivos de Castilla y León asciende a 75 millones de euros. Por tanto, en un momento en donde la situación económica es especialmente compleja, donde el dato que vimos ayer de la inflación pues llama a la preocupación sobre la evolución económica tal y como venimos también detectando en nuestra comunidad autónoma. Es muy positivo poner a disposición de la actividad económica del sector empresarial 75 millones de euros y constatar también que eh, hay proyectos de inversión en nuestra comunidad para llevar a cabo para su modernización, para su crecimiento y para su desarrollo. Castilla y León tiene un peso... ...del sector industrial mayor que la media española... ...y la idea lógicamente es seguir manteniendo... ...este peso dentro del contexto nacional... ...incluso poderlo incrementar... ...y las expectativas eh, nos hacen apreciar... ...que siga habiendo proyectos de inversión empresarial relevantes... ...que creen en las oportunidades de Castilla y León... ...que creen que esta es una buena tierra para invertir... ...y para desarrollar sus proyectos de futuro... ...por lo que respecta al ámbito de la agricultura... ...y la ganadería son 27 millones de euros destinados a la inversión en la industria agroalimentaria. Eh, como pueden ver ustedes, eh, de la documentación que se les ha entregado, esta subvención va a llegar a 43 empresas y de ellas el 56% son pymes. Por tanto, una inversión que fundamentalmente beneficia a pymes, tienen actuaciones en... Eh, el conjunto de las provincias de nuestra comunidad autónoma y un volumen ciertamente eh, relevante de inversión. El detalle lo tienen proyecto a proyecto hasta el total de las 43 empresas, con la localización en función de su ubicación y con el importe total de la subvención eh, que se ha otorgado. Si hubiera alguna aclaración en relación con este asunto procederíamos a efectuarlo, pero creo que es suficientemente de detalle la que tienen ustedes. A eso se suma, como les digo, la autorización del límite de 48,1 millones de euros para subvenciones de apoyo al sector empresarial, tanto eh, de modernización en I+, de Masí, como de tecnologías de la información y la comunicación, como de la competitividad empresarial. Desde el año 2016, en Castilla y León, el volumen total de inversiones en esta materia ha ascendido a 210 millones, millones de euros para un total de 1.720 proyectos de inversión. Esto es lo que tratamos también de darle continuidad en el futuro. De cada uno de estos tres ámbitos, el reparto de los fondos es el siguiente. Para inversiones en I más de I+,D+,I son 30 millones de euros. Para actuaciones vinculadas a la mejora de la competitividad de pymes, 13,6 millones de euros. Y para las TIC, y, por tanto, las tecnologías, la información y la comunicación en pymes, 4,5 millones de euros. Significarles que el primer asunto está en el dossier del Consejo de Gobierno y el segundo forma parte de una nota de prensa aparte, que es consecuencia del acuerdo eh, no del Consejo de Gobierno, sino de la comisión delegada que hemos tenido también en esta misma eh, mañana. Ambas actuaciones han sido cofinanciadas con fondos europeos en su mayor parte. Por lo tanto, eh, esa está la idea de seguir eh, mejorando eh, la gestión de estos fondos, de seguir eh, destinando estos recursos, además, para que lleguen al conjunto del territorio, al conjunto de los otros productivos y a las empresas de nuestra comunidad autónoma. Un segundo grupo de ayudas es el que tiene que ver en materia de presidencia eh, en primer lugar, para la Asociación de Emigrantes Retornados de Castilla y León y, en segundo lugar, para la Fundación Más 34, la Asociación de Emigrantes Retornados de Castilla y León, es una entidad sin ánimo de lucro, con sede en Palencia, que viene realizando importantes actuaciones de retorno de emigrantes, principalmente procedentes de Europa y de Latinoamérica. En el año 2021 retornaron a la comunidad un total de 2.190 castellanos y leoneses, tienen ustedes en la nota de prensa el destino del retorno de los mismos, lo que significa es que estamos también asumiendo un importante retorno de personas que emigraron en su momento y que también es coherente con el dato que alguna vez hemos puesto de manifiesto, que si bien el saldo vegetativo de nuestra comunidad es negativo, el saldo migratorio es positivo, vienen más personas de las que se van. Se trata de atender a estos inmigrantes retornados y para esta finalidad va esa subvención. La Fundación Más 34 lo que trata es de prestar un apoyo a las personas que procedentes de Castilla y León están en otros lugares distintos de España, en cárceles y privadas en consecuencia de libertad, para prestarles ese apoyo. No siempre las condiciones de privación de libertad de estas personas en determinados países del mundo son las mejores y por tanto que siendo de Castilla y León reciban este apoyo a través de una ONG es especialmente relevante. En el año 21 la Fundación atendió a 19 castellanos y leoneses, en el año 22 ya ha atendido a 14 personas que están ubicados en distintos lugares de la geografía mundial y que son objeto, por tanto, del apoyo a través de esta asociación. El Gobierno autonómico ha otorgado una subvención de casi 132.000 euros a la Mancomunidad de Tierras de Aliste, en Zamora, para adquirir esta máquina retroexcavadora. Significar que esta máquina se va a utilizar no solo por los 12 municipios que forman parte de la Mancomunidad, que es objeto de la subvención, sino también por la totalidad de los municipios que se vieron afectados como consecuencia del reciente incendio en la Sierra de la Culebra. Y, por tanto, es una aportación económica que va a ser gestionada desde el ámbito local pero que va a permitir disponer de esta retroexcavadora por parte de la Mancomunidad y de los municipios también en relación con los municipios afectados por el incendio en los términos que les hemos descrito. En el ámbito de la IMAS de Masí y también vinculada... A la cuestión anterior, donde hay un límite de 48 millones de euros de apoyo, se van a destinar un total de 351.000 euros para realizar una auditoría externa de estas subvenciones, conforme a la normativa europea, para garantizar el destino adecuado de todos estos fondos. Para el servicio de atención de llamadas de emergencia, 112 de Castilla y León, se destinan 9,4 millones de euros. Es un servicio especialmente importante, muy bien valorado en todas las encuestas por las personas de Castilla y León y que, lógicamente, en la medida es que es un servicio que se presta 365 días al año, 24 horas al día, 7 días a la semana, pues tiene un coste relevante. Este es el coste que, lógicamente, eh, ponemos a disposición tanto de la plataforma como del personal que presta el servicio de eh, comunicaciones y de gestión de las llamadas. Esto es al margen, lógicamente, de los servicios públicos a los cuales se derivan estas llamadas, que lógicamente en muchos casos son o los servicios sanitarios que están ubicados en el propio 112 o otros servicios de distinta naturaleza, incluso hasta de otras administraciones públicas, como puedan ser, según los casos, o los servicios de bomberos de ámbito... Eh, local o los propios servicios y cuerpos de seguridad del Estado de ámbito nacional. Eh, en el caso también de la Consejería de Agricultura y Ganadería para obras de transformación de regadío en la zona regable de Aranzuelo en Burgos, 8,5 eh, millones de euros y para actuaciones de control eh, lechero de un sector que está pasando dificultades, pero que tiene como objetivo mejorar y garantizar la calidad del mismo, 290.000 euros. En el ámbito sanitario, 3 millones de euros para diversas necesidades de los hospitales de León, Segovia y Valladolid y 1,27 millones de euros para distintas infraestructuras hospitalarias en El Bierzo y en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Asimismo, medio millón de euros para implementar la gestión integral de la prestación ortoprotésica de SACIL, que es algo paralelo a lo que es el servicio de eh, la receta electrónica de carácter farmacéutico y esto es para las prestaciones ortoprotésicas, donde lógicamente se buscan también medios electrónicos y digitales para favorecer este tipo de prestaciones. En el caso ya de la Consejería de eh, Educación eh, y pasando a ese eh, ámbito, eh, estamos hablando de que se aprueban cinco nuevos currículos ...de grado medio y grado eh, superior para enseñanzas deportivas de régimen eh, especial. Eh, eh, de esta forma se está prestando este eh, servicio eh, que es especialmente útil en el ámbito deportivo... ...y cuyas prácticas además se realizan en colaboración directa con las federaciones deportivas de nuestra comunidad autónoma... Cinco nuevas titulaciones, como les digo, y en un segundo lugar se reordenan diversos títulos de formación profesional, en este caso para facilitar la realización de los mismos laboratorio clínico y anatomía patológica. Eran dos titulaciones de formación profesional de dos años. Lo que se va a hacer ahora es tener el primer año común para ambas y el segundo año diferenciado para cada una de ellas. Esto va a permitir... ...que en el plazo de tres años se puedan obtener ambos eh, eh, títulos... ...tanto el de laboratorio clínico como el de anatomía patológica... ...en formación eh, profesional, en la medida en que se pueda realizar... ...el primer año común y los dos siguientes sucesivos años... ...de específicos en cada uno de estos ámbitos. Por lo que respecta a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte... En relación con los yacimientos, para la consolidación de la muralla tardo-imperial del yacimiento arqueológico de Tiermes en Montejo de Tiermes, Soria, 570.000 euros. Y para la construcción de una cubierta de protección en el yacimiento arqueológico de Atapuerca, 260.000 euros. En el caso del deporte, 110.000 euros para los campeonatos internacionales de España en pista rápida, Villa del Espinar. Y eh, tres eh, declaraciones de bienes de interés cultural. Para terminar, en primer lugar, la declaración del Santuario de la Virgen de la Cueva de ontangas en Burgos. Bien de interés cultural con categoría de monumento. La Casa del Sello de Paños, en Segovia, con categoría de monumento. Y la Iglesia de San Nicolás, en Castroverde de Campos, Zamora, también con categoría de monumento. Una última eh, cuestión. Dado que esta mañana hemos tenido la comisión delegada, le informaba de los límites eh, cuantitativos eh, relativos a investigación, desarrollo y competitividad desde el punto de vista empresarial, por lo que respecta a las competencias de Economía y Hacienda, también les informó que en esa comisión delegada se ha acordado el inicio de la elaboración del plan regional que elaborará la Consejería de Medio Ambiente para llevar a cabo la ampliación del Parque Tecnológico de León. Estamos hablando de un parque eh, tecnológico que, eh, como consecuencia de su éxito, ha cubierto una parte muy relevante de las parcelas inicialmente disponibles. Esto en sí mismo eh, supone una valoración positiva, pero también supone un reto, porque, lógicamente, las que quedan son insuficientes para algunas de las demandas que estamos teniendo ya y hacen oportuna su ampliación. Son ya 1.600 personas Muchas de ellas de muy alta cualificación, las que trabajan en el Parque Tecnológico de León. Y con esta ampliación, lógicamente, vamos a disponer de más parcelas, de más capacidades para muchas empresas que buscan esta ubicación y estas sinergias en un territorio que está demostrando capacidad de atraer empresas como consecuencia de esta nueva infraestructura. Y lo que se hace ahora es la aprobación del de este, eh, el inicio del trámite de este plan eh, regional que lleva a cabo todos los procedimientos de ámbito urbanísticos vinculados a los mismos. Y eh, sin más, pues estas eran las cuestiones propias de lo que han sido los acuerdos del Consejo de Gobierno, con un par de añadidos vinculados a la eh, Comisión delegada que les acabo de relatar. Y estoy a la espera y a su disposición sobre estos asuntos o sobre cualquiera que estime oportuno formular. Eh, sí, buenos días, eh, portavoz. Buenos días. Aquí. <risa> Buenos días. Eh, yo le quería preguntar, hoy vencía el plazo eh, que, que pusieron en el acuerdo de gobierno para iniciar la tramitación de la ley de concordia que planteaba vos. No sé si tienen alguna noticia sobre el proyecto, si, si se va a iniciar el, el trámite de consulta o en qué punto está este proyecto. Pues ayer precisamente se planteó una nota de prensa por parte de la... Eh, ...Junta de Castilla y León, que está a su disposición. Se ha iniciado ya, como habíamos comprometido, el trámite para la nueva normativa en materia de concordia. Es conforme al acuerdo de gobierno que teníamos. Y son tres puntos fundamentales los que inspiran el trabajo en relación con esta nueva normativa. En primer lugar, el reivindicar nuestra historia común. En segundo lugar, el que esta reivindicación de la historia común se realice desde una perspectiva integradora... ...precisamente eh, para buscar esta reconciliación entre todos los ciudadanos... ...y en tercer lugar, que se pueda eh, combatir cualquier intento de utilizar nuestra historia para, di para dividir eh, a los españoles... ...y por tanto, este es el triple criterio y el triple ámbito en el que esta normativa se incorpora... ...la idea de que la historia sirva como elemento de unión, sea conocida por el conjunto de los ciudadanos sea un elemento de reconciliación entre españoles y nunca sea un elemento de división, de desunión o de buscar distancias. Lo que nos debe unir precisamente es nuestra historia común y, por tanto, tenemos que incidir en esta idea de reconciliación, de unidad y de trabajo en común y, por tanto, evitar cualquier tipo de cuestión que suponga utilizar la historia como elemento de división o de desunión. Sí, buenos días. Eh, ¿Nos podría concretar en qué consiste para ustedes el iniciar la tramitación? No sé si se han sentado, hay un primer documento, están discutiendo, están consensuando. ¿Qué es ese iniciar la tramitación? Sí, ya saben ustedes que cualquier normativa lleva algunos trámites previos hasta su finalización. El primero de ellos, lógicamente, es el definir el contenido de la normativa... Eso es lo que ahora los servicios técnicos están trabajando en esa dirección, también conociendo las perspectivas de los criterios jurídicos, la compatibilidad, como es natural, con la ley nacional que sigue vigente. Y desde ese punto de vista, en función de cuáles sean finalmente los contenidos, pues su disposición en la página web de la Junta de Castilla y León, el inicio del trámite del Gobierno Abierto para que se puedan formular por parte de cualquier persona cualquier tipo de alegación o de sugerencias, el ir viendo cuáles son las opiniones del conjunto de consejerías e incluso de otras administraciones y, por tanto, formular el documento final que pueda ser aprobado por la Junta de Castilla y León. Lo que buscamos es el máximo nivel de consenso y de acuerdo y esa es una norma que tiene que servir para esto, para reconciliar... Eh, para unir y nunca para dividir y esa es la dirección en la que estamos trabajando, constata o contrasta claramente con lo que estamos viendo actualmente con la normativa eh, nacional en esta materia, que se plantea esa normativa como un elemento para dar satisfacción a las pretensiones de Bildu y para construir la historia común de los españoles al servicio de un relato, que es el relato que interesa a Bildu, que es el que ha anunciado que va a a apoyar ese texto y que incluso nos lleva a interpretar la dictadura incluso hasta la época del gobierno de Felipe González. Desde ese punto de vista yo creo que se trata de que la historia de los españoles sea un elemento de unión y un elemento... ...de integración y un elemento de reconciliación... ...nunca un elemento de división... ...nunca un elemento al servicio del relato... ...en este caso como parece ser la normativa nacional... ...que pueda ser apoyada por Bildu. Sí, eh, ah, buenos días. Sí, buenos días. Sí, habla en todo momento de normativa... Eh, ...quería saber primero eh, si nos puede concretar... ...si se tratará de un decreto o de una ley... ...y luego en qué situación quedaría el actual... decreto de memoria histórica y su consejo... ...en, en la comunidad... Y luego, por otro lado, me gustaría saber si dentro de, de los factores que tiene identificados la Junta que influyen en la despoblación eh, de la comunidad, se encuentra la hipersexualización de la, de la sociedad. Gracias. Pues, eh, en primer lugar... Lógicamente, en función del contenido de esta norma de la que yo le hablaba, es donde técnicamente se nos señalará si el mejor cauce para su desarrollo normativo es a través de la vía de la ley o la vía del decreto. Y en su momento pues, actuaremos en relación con este asunto y también veremos en qué medida esa norma supera la vigente actualmente y, por tanto, deja de estar en vigor en su integridad o parcialmente… Por tanto, estamos ahora en la fase de definir el contenido, en la medida en que este contenido suponga superar la normativa actualmente existente esta dejaría de estar en vigor y en función de que el contenido eh, visto lo que sean los informes técnicos de lo que es la reserva de ley exigiera el ámbito de la aplicación de una ley pues iríamos por la vía de la ley o por la vía del decreto en función de las cuales sean las circunstancias más adecuadas. Y sobre la segunda de las eh, cuestiones, ustedes saben que la política de despoblación por parte de la Junta de Castilla y León se basa en varios ámbitos desde la importancia que se otorga al empleo, por eso es importante que nuestra comunidad tenga una tasa de paro tres puntos por debajo de la media española. Los servicios públicos en el territorio y de esa perspectiva que estos servicios públicos sean de calidad y llegue a todo el ámbito del territorio. Las políticas de conciliación en las que estamos actuando, la equidad y la ordenación del territorio y la igualdad entre lo rural y lo urbano, esas son las líneas fundamentales. Desde ese punto de vista, ustedes saben que la Junta de Castilla y León Actúa por la vía de los hechos, sobre eso nos gustaría que se nos valorara y, lógicamente, eso no es incompatible con que este es un Gobierno que está apoyado por dos partidos políticos y alguna persona o algún miembro de ese partido político puede tener alguna opinión personal respecto de cualquiera de estos asuntos y la puede eh, manifestar públicamente. En alguna ocasión eh, yo siempre he manifestado eh, la necesidad quizá de hacer eh, pedagogía, de poder entender la diferencia entre eh, el Gobierno que actúa a través de los actos con la capacidad y libertad ...que tienen sus miembros o que tienen sus partidos de defender aquellos postulados o aquellas opiniones que consideren propias o de ámbito personal o de ámbito de su propio partido que lógicamente... Eh, están en plena disposición de sus derechos para hacerlos públicos en el ámbito que consideren oportuno. Y, por tanto, si usted me pregunta cuáles son las líneas fundamentales de actuación de la Junta de Castilla y León en materia de política de lucha contra la despoblación, pues le diría básicamente que todo lo que tiene que ver con la creación de empleo, el desarrollo económico, bajar la tasa de paro, prestar servicios esencialmente en el mundo rural, avanzar hacia la ordenación del territorio y la cohesión territorial y dar una eh, especial... Eh, fuerza a todo lo que tiene que ver con las políticas de conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. Sí, yo quería preguntarle, portavoz, si nos podía, en relación a la norma de concordia, si nos podía precisar un poco el calendario con el que trabajan en la Junta para que esa, ese, el primer borrador de esa normativa pueda ver la luz. Porque además, como nos ha explicado, están tramitando una norma nacional. No sé si puede haber colisión entre ambas. Y en relación a la pregunta de mi compañero, no sé si desde la Junta nos podían aclarar si el diagnóstico del vicepresidente y miembro de, de Vox no se comparte en el seno de, de la Junta. El calendario, como les digo, es una norma que ahora estamos trabajando, que se está elaborando. Para nosotros lo importante es que la norma... Eh, que quede bien, sea útil, eh, tenga todos los informes jurídicos correspondientes eh, y que busque la integración y la concordia. Y, por tanto, que busquemos el máximo ámbito de participación posible en torno a la misma y, por tanto, que el conjunto de los ciudadanos vean este objetivo, que la historia de España es algo de lo que sentirse orgulloso, la historia de Castilla y León es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos y siempre la historia es algo que nos debe unir. Es algo que debe generar cohesión, es algo que debe generar concordia y nunca pensamos que la historia es un elemento de fraccionamiento o de desunión. Y, eh, por tanto, cuando usted me habla de calendario, ahora lo que nos importa fundamentalmente es que la norma alcance esos objetivos básicos y que tenga el máximo nivel de apoyo posible y que tenga el máximo nivel de respaldo jurídico en todos los sentidos. ¿En qué medida esto puede entrar en colisión con la norma nacional? Pues todavía no se sabe en detalle, ni siquiera se ha aprobado definitivamente, tiene que tener recorrido esa norma en el ámbito del Parlamento Nacional. A nosotros particularmente ya, de hecho, no nos gusta que los apoyos iniciales de esa norma sean bildu, que sea una norma que eh, integre el relato de Bildu sobre la historia reciente de España, hasta el punto de que, como se ha hecho público, el ámbito de referencia de esa memoria histórica y de lo que es la dictadura, pues llega incluso hasta la etapa de Felipe González como presidente del Gobierno de España. Creo que es equivocado utilizar esta norma de Concordia de demora histórica contra el interés general de los españoles. Yo creo que se tenía que hacer todo lo contrario, buscar la unión y buscar la integración. En todo caso, examinaremos en qué medida esa norma es legislación básica de ámbito nacional. Este es un Gobierno que, más allá de que le gusten o no les gusten las normas nacionales, las va a cumplir en lo que sea de carácter obligatorio, en lo que sea de legislación básica y, por tanto, eh, naturalmente que cumpliremos esa normativa, eh, incluso en la parte que no nos gustara, si es que de la misma se deriva algún aspecto básico y de obligado cumplimiento para el conjunto de las eh, comunidades autónomas. Eh, en el segundo aspecto que usted me plantea, eh, ya le he manifestado la posición de lo que es eh, la del Gobierno de Castilla y León, la Junta de Castilla en relación con las políticas en materia demográfica. Y la posición de la Junta de Castilla no es incompatible con el hecho de la posibilidad que tienen a título personal o a título incluso de posición de partido de cada uno de sus miembros o de cada uno de los partidos que lo apoyan de manifestar aquellas cuestiones que le parezcan oportunas eh, en su ámbito de opinión. Eh, y por tanto desde ese punto de vista es en donde hay que integrar esas declaraciones. Sí, buenos días. Eh, sí, buenos días. Eh, y quería hacerle dos, dos preguntas. En, en la primera, el, el Consejo Económico y Social ha reclamado un modelo fiscal diferenciado para Castilla y León como productora excedentaria de energía renovable frente al reto demográfico. ¿Ustedes están de acuerdo desde la Junta de Castilla y León de aplicar este modelo fiscal diferenciado? Y, por otra parte, eh, quería preguntarle también sobre cómo viene el verano en materia sanitaria, en tanto en la sustitución de médicos para la atención primaria, como en el cierre de, de camas y, y de, de plantas de hospitales. Eh, algo que ha sido criticado desde algún sindicato sanitario, consideran que, dada la, la situación actual de la sanidad, con las listas de espera, pues no, no parece, digamos, un año eh, digamos, muy apropiado para tomar estas, estas medidas, ¿no? Bien, plantea dos cuestiones. La primera la del Consejo Górmico y Social. Es verdad que Castilla y León es una comunidad líder en la producción de energías renovables. Dentro del contexto de la Unión Europea, solo Noruega tiene un porcentaje mayor que el de Castilla y León en producción de energías renovables. Y no solamente tenemos un ámbito muy relevante de porcentaje de energías renovables, sino que además parte de esta energía somos capaces de exportarla a otras comunidades de España. Esto no impide en modo alguno poner de manifiesto el hecho de que se ha visto todo este tiempo el error que supuso el cierre precipitado de la minería y de las centrales nucleares y de las térmicas. Y por tanto, el que nosotros tengamos una clara apuesta por el desarrollo en Castilla y León no impide ver y hoy con la perspectiva del tiempo lo vemos aún más claro, que fue un error en su momento el cierre precipitado de la minería, de las térmicas y de las nucleares, que otros países de Europa no lo hicieron, que otros países de Europa están pudiendo disponer de esas centrales en estos momentos para abaratar el coste y que si hoy en España tenemos una inflación tan alta, es en parte por aquellos errores que se cometieron en aquel momento de ese cierre precipitado que nosotros Anunciamos, que nosotros criticamos, que nosotros nos opusimos, pero que no éramos competentes para poderlo impedir, pero que sí que hoy podemos constatar estas diferencias. Que si tiene que haber por parte del Gobierno ese modelo diferenciado de fiscalidad como consecuencia de que la nuestra es una comunidad productora, pues... Quizá bien por el modelo diferenciado o quizá también teniéndolo en cuenta en el modelo de financiación autónoma hay varios aspectos a tener en cuenta. En primer lugar que Castilla y León es una comunidad autónoma que por su configuración y por su trabajo diario pues es capaz de absorber eh, CO2. Y, por tanto, en términos de emisiones de CO2 es una cuestión a poder tener en cuenta incluso en la financiación autonómica y que, lógicamente, no sería del todo incoherente eh, pensar en la idea que desde el ámbito nacional se otorguen algunas ventajas y algunas prioridades en términos de financiación u otras circunstancias a aquellas empresas, a aquellas administraciones o a aquellos territorios que están más próximos a los lugares de producción toda vez que el transporte de la energía tiene un coste y que pudiera ser razonable, por tanto, que las empresas más electrointensivas se ubiquen con mayor proximidad en los lugares próximos al ámbito de producción y que, por tanto, desde la perspectiva nacional se establezcan los mecanismos, bien sean fiscales, financieros, de apoyos, ...o de subvenciones o de cualquier otro tipo que hagan posible este hecho, que es que las industrias y las empresas se acaben eh, ubicando en los lugares próximos al ámbito de la generación energética, como es el caso de Castilla y León. En segundo lugar, es verdad que en esta época del verano, en el ámbito sanitario, donde ya de por sí siempre sufrimos esa carencia de profesionales en el conjunto de España, se agudiza más porque... Hay que dar vacaciones, como es natural, a los profesionales sanitarios que además lo merecen y que han hecho un trabajo que requiere este descanso, como cualquier otro trabajador. Y, por tanto, si lo que se plantea es que este es un hecho añadido a las dificultades ordinarias, pues sí lo es. Lo que pasa es que es una cosa necesaria desde el punto de vista del trabajo que los profesionales sanitarios pues puedan disponer del periodo vacacional que legalmente les corresponde. Por supuesto que en la medida en que faltan profesionales sanitarios en toda España para cualquier época del año, esta dificultad se agudiza más, como usted plantea, en la época del verano donde a la carencia de profesionales se une la existencia de las vacaciones de algunos de ellos y nos obliga, por tanto, a un trabajo de reordenación de cupos, y por tanto de establecer algún tipo de mecanismos que garantice la asistencia sanitaria durante todo este periodo. Nosotros seguimos insistiendo en la importancia de que hubiera un consejo específico desde el punto de vista del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud relacionado precisamente eh, con el ámbito de los profesionales sanitarios y ya lo planteamos en la conferencia de presidentes últimos, la que tuvo lugar en La Palma, que uno de los puntos específicos pudiera ser la de la carencia de profesionales sanitarios en toda España. Decidió el Gobierno que este tema no fuera en la Conferencia de Presidentes y no está decidiendo por el momento reuniones específicas del Consejo Interterritorial de sistema Nacional de Salud sobre esa carencia de profesionales. Nos parece muy eh, necesario y muy oportuno. En algunas cosas en donde se nos ha hecho caso, aunque sea parcialmente, sí que ha servido para solucionar algunos de estos problemas. Nosotros, como ustedes recordarán, en la asignación de las plazas MIR pedíamos dos cosas. La de habilitar a los profesionales extracomunitarios y la de posibilitar que aquellas personas que habían aprobado el MIR, pero que no habían alcanzado la nota de corte, también pudieran adoptar alguna de estas plazas sobrantes. Se nos hizo caso en la mitad en lo que tiene que ver con los profesionales extracomunitarios y permitió resolver todos los problemas que había en las especialidades hospitalarias. No así el que todavía persiste, al menos parcialmente, en el ámbito de la atención primaria de ámbito sanitario, pero no se nos ha hecho caso respecto de la nota de corte. Y, por tanto, yo creo que es bueno escuchar a las comunidades autónomas escuchar a quienes padecen todos los días este problema de carencia de profesionales y escucharles también porque este verano, pues a las circunstancias habituales que ya teníamos, se unen, como es natural, las vacaciones que muchos de ellos o casi todos ellos van a escoger. Sí, siguiendo con la pregunta de mi compañero sobre sanidad, eh, se está registrando un repunte de casos de coronavirus, esto se suma a la falta de, de sanitarios También las vacaciones. No sé si temen eh, una nueva ola con más contagios o se está poniendo ya en riesgo algunas sucis de la comunidad que nos informaron un poco a este respecto. Luego, en segundo lugar, eh, debido al positivo en coronavirus del presidente, se tuvo que anular de la agenda la reunión del diálogo social. No sé si ya tienen planteada una nueva fecha. Y en tercer lugar, el, el lunes creo que fue el presidente de la Junta, tras conocer las declaraciones de García Gallardo sobre la hipersexualización, sí que dijo que iba a hablar con él para conocer un poco el detalle de esas reflexiones. No sé si en el seno del Consejo de Gobierno se ha pedido al vicepresidente que, un poco, que, que detallara un poco esa reflexión y que les explicara esas declaraciones. Gracias. Pues intentaré contestar a todas ellas. La primera es la que tiene que ver con la incidencia del coronavirus. Es verdad que estamos teniendo un repunte. También es cierto que estos datos se hacen hoy en el registro en el conjunto nacional respecto de las personas de más de 60 años, pero los datos son suficientemente elocuentes para examinar que está habiendo un aumento de casos respecto a los precedentes. Siempre que hay un repunte en la incidencia lo acaba habiendo en la en la incidencia también hospitalaria, por tanto, en el número de ingresos hospitalarios y posteriormente, aunque en menor medida, en el número de ingresos en UCI y de fallecimientos. Afortunadamente... Ya en los últimos tiempos venimos apreciando que los porcentajes de traslado el número de casos para los sucesivos impactos está siendo menor, básicamente como consecuencia de que una gran parte de la población ha sido ya vacunada en su integridad, las tres dosis, y que otra parte pues, ha padecido ya el coronavirus y, por tanto, tiene un grado de inmunidad añadido. Sí que se espera y la está habiendo un aumento de casos con ingreso hospitalario, pero en menor porcentaje… ...de lo que fue en anteriores circunstancias. Es pronto todavía para hablar de una uh, séptima ola... ...pero sí que es verdad que el número de casos que existen... ...hace aconsejable que los ciudadanos lo conozcan... ...y que puedan establecer las medidas de precaución... Eh, ...que son por todos conocidas. Eh, el uso de la mascarilla eh, cuando no podamos asegurar... ...la distancia de seguridad en lugares cerrados y poco ventilados, el uso frecuente de la higiene de manos son elementos y factores que también deberíamos mantener en este verano, sabiendo que también la incidencia pues está eh, aumentando. El segundo de los aspectos que usted me planteaba era la fecha sobre el diálogo social. Lógicamente habrá que ver en el momento en que el presidente, en función de las pruebas diagnósticas que se pueda hacer, pues pueda volver a su actividad Ordinaria, que espero que pueda ser esta actividad ordinaria la próxima semana, y a partir de entonces, pues se eh, procurará una fecha que coincida bien tanto para la Junta de Castilla y León como para las organizaciones empresariales, como para las organizaciones sindicales que asisten a ese encuentro, y por tanto se intentará cuadrar la agenda desde el momento en que la del presidente esté disponible. Y en el último de los aspectos, hoy no han acudido al Consejo de Gobierno ni el presidente ni el vicepresidente. El presidente lógicamente por vía telemática por eh, su confinamiento y el vicepresidente porque está en Bruselas eh, firmando en nombre de la Junta de Castilla y León pues un protocolo de eh, colaboración en un ámbito como es el del automóvil donde se ha llegado a una posición conjunta de todas las comunidades europeas donde este sector es especialmente protagonista y el, presidente, el vicepresidente perdón, está en Bruselas en este cometido y por tanto no ha asistido hoy a la al consejo de gobierno Sí, eh, volviendo a las declaraciones del vicepresidente, no sé si desde la Junta se le va a pedir que cuando haga este tipo de declaraciones, que se alejan de la posición conjunta del de, de Ejecutivo, que aclare antes si las hace en nombre de su partido de Vox o de, o de la propia Junta, porque no es la primera vez que, que ocurre que hay posiciones di diferentes. Yo creo que cualquier ciudadano tiene derecho a expresar sus opiniones públicamente. Y si tiene una representación política, y en este caso además es parlamentario y es líder de un partido político, con mayor motivo para que lo pueda hacer, no seremos nosotros quienes podamos impedir que alguien que es un representante político pueda manifestar aquello que piensa, que piensa su partido o que piensa personalmente. Suscribir un acuerdo de gobierno en una comunidad autónoma... No supone renunciar a los principios o ideas que tiene cada cual, ni supone que los partidos políticos que lo suscriben dejen de eh, pensar lo que pensaban, ni dejen su ideario en otro lugar. Lógicamente, como es natural, un ideario siempre en el contexto de lo que es la normativa vigente. Eh, y a partir de ahí pues este es el ámbito en el que nos movemos. Nosotros lo que queremos es que la Junta de Castilla y León sea valorada siempre por sus actuaciones y por sus, ac sus acciones. Y, lógicamente, ustedes como medios de comunicación, en la medida en que lo estimen oportuno, pues podrán recoger las declaraciones que haga cualquier responsable público, cualquier responsable político, cualquier líder en Castilla y León de un partido político, y si además este partido político es parlamentario y tiene una importante representación parlamentaria, pues es lógico que para ustedes como medios de comunicación tenga más interés que aquellos que no son parlamentarios o que tienen muy poca representación en el ámbito parlamentario. Sí, pero no le digo que, que le pidan o que, que le censuren, simplemente que aclare a los medios si lo que dice lo hacen en representación de la Junta o en su partido. Pues eh, es que esa es su opinión. Nosotros, lógicamente, eh, ustedes lo pueden eh, preguntar, pero él es libre también como líder de un partido político, de manifestar siempre la opinión de su partido político. Y en este caso, además, creo recordar expresamente que fue en el ámbito de una reunión de un partido político. A veces, cuando hace una persona una declaración en el ámbito de una reunión de un partido político, no siempre tiene que aclarar que está hablando en el ámbito de ese partido político. Pero, en todo caso, aunque hablara en otra calidad... Eh, también tiene derecho a expresar su opinión, no solo la del partido político, sino su opinión personal sobre el, cada una de las cuestiones que él desee. Y ustedes, como medios de comunicación, de recogerla en la medida que estimen oportuno. Y nosotros, lógicamente, de poner de manifiesto lo que hacemos, que es que el Gobierno de Castilla y León actúa por los hechos y que respetamos la posibilidad de que cualquiera de sus miembros pueda hacer declaraciones públicas a título personal o a título del partido al que representa. Sí, yo por concretar, eh, por concretar el, el asunto de la ley de concordia, eh, sí que le quería plantear eh, si nos puede hacer una valoración de la aplicación del actual decreto y como habla usted de que la, la futura normativa, eh, sea ley, sea decreto, lo que, de, lo que aconsejen los servicios jurídicos, eh, quieren que sirva para, para unir y que no sirva de elemento de división. Yo no sé si cree usted o si considera, o no, si han detectado cuestiones reguladas en el decreto actual que sirven de elemento, como elemento de división de la historia. Y también le quería eh, pedir si nos puede concretar en en qué punto concreto está eh, de tramitación, si son los servicios jurídicos los que están ya con el texto, si están en un paso previo a los servicios jurídicos, no sé eh, en qué punto están esos trabajos. El decreto que está vigente ha tenido un aspecto muy positivo desde el punto de vista humano, que nosotros seguimos defendiendo y seguiremos apoyando, que es la posibilidad ...de que aquellos cuerpos, aquellas personas que hayan desaparecido, hayan sido asesinadas, estén enterrados y su ubicación no haya sido identificada... Pues se pueda identificar y, por tanto, desde el punto de vista humano, es muy positivo apoyar a las familias a la búsqueda de esas fosas, a la identificación de esos lugares de enterramiento y, por tanto, el derecho que tiene toda persona a saber dónde están enterrados sus antepasados eh, o sus familiares. Desde ese punto de vista y desde ese lado humano, el decreto va a seguir insistiendo en ese derecho que nosotros apoyamos de cualquier ciudadano de querer eh, saber donde están enterrados los restos de sus familiares asesinados durante eh, esos periodos. Eh, por tanto, ese lado humano sigue existiendo. ¿En qué queremos profundizar nosotros y mejorar, por tanto, en consecuencia, en la visión de que la historia tiene que ser un elemento de unión? Y, por tanto, en esa dirección queremos eh, avanzar, eh, no en, en restar ningún derecho eh, ni en restar ninguna capacidad ni en poner en entredicho el lado humano, que sin duda tiene todo lo que hemos desarrollado hasta ahora y queremos también seguir desarrollando en los tiempos futuros, que tiene que ver con el apoyo a la identificación de los lugares de enterramiento, de esas fosas y, por tanto, con la identificación de los restos y el apoyo a todas las personas que deseen buscar a sus familiares que hayan podido desaparecer tanto eh, en el periodo de la, eh, de la Guerra Civil. como en el periodo posterior de la dictadura. Eh, el punto en el que se encuentra actualmente, pues se está redactando en función de esos tres principios que yo le señalaba anteriormente y que sí que tenemos claro la idea de que eh, se trata de reivindicar la historia común de los españoles, la idea también de que queremos que esta historia se configure como un elemento de unión y combatir eh, eh, que sea utilizado como un principio de desunión. Es una visión muy distinta, como está claro, de lo que está siendo la tramitación actual de esa ley de memoria histórica, donde se parte del apoyo de un partido político como Bildu, comparando el relato ...que Bildu hace de todo lo que ha ocurrido en España en los últimos años... ...que es un relato muy distinto del de la realidad... ...y además es un relato ofensivo hacia las víctimas del terrorismo... ...y además ampliando el periodo de aplicación... ...incluso al gobierno de Felipe González... ...y por tanto, eh, si usted me dice... Eh, ...qué supone de continuidad eh, respecto de lo que hacíamos la nueva norma... ...pues básicamente la idea del lado humano... ...la idea de ayudar a las víctimas, la idea de ayudar a los familiares a encontrar esos restos y qué supone de diferencia respecto de lo que es el criterio vinculado a la normativa nacional, que nosotros lo vemos como un elemento de unidad, como un elemento de concordia y, por tanto, no la visión de comprar el relato que resulta ofensivo para las víctimas del terrorismo ni de extender el periodo incluso hacia la época de los años 80. Sí, y siguiendo con este aspecto, desde un punto de vista práctico, ¿qué es lo que va a aportar de nuevo? Ya sabemos lo que aportaba el decreto, que está aún vigente, ¿qué va a aportar este decreto desde un punto de vista práctico, concretamente? Cuando tengamos redactado el documento, que está en la fase inicial, pues les iremos informando. ¿Cuál es el grado de…? Porque han mantenido ya varias reuniones eh, las dos formaciones políticas. ¿Cuál está siendo el grado de acuerdo de consenso? Que más separan. Pues cuando tengamos el acuerdo se lo comentaremos y cuando el acuerdo se produzca será algo que una a ambas formaciones políticas, tenga usted la seguridad. Buscaremos sentirnos cómodos, no solo las dos formaciones políticas, sino intentaremos también que se sientan cómodos la mayor parte de los ciudadanos de Castilla y León. Muy bien, pues damos participación. Sí, claro. Eh. Vale, le quería preguntar. Eh, el martes hubo una reunión del patronato del Instituto de la Lengua y la viceconsejera de Cultura dijo que estaba ahí porque el Consejo de Gobierno había decidido que, que la, la situación de, del señor Santonja era incompatible. Quiero saber si esto es así, si es una decisión del Consejo de Gobierno y por qué no se nos ha informado eh, en el anterior Consejo. Luego quería saber si la Junta de Castilla y León, visto lo que se conoce hasta ahora, y es que el señor Santonja, eh, mientras tenía una comisión de servicios para ser director de, del Instituto de la Lengua, eh, Tenía también unos honorarios aprobados por el instituto y luego había una tercera vía que él iba facturando trabajos que supuestamente hacía. Me gustaría saber si la Junta va a abrir una, una investigación. Eh, él dijo ayer que la Junta sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Eh, ¿Esto es así? ¿La Junta permitió que un funcionario tuviese ingresos alternativos? Sí, esa es la pregunta. Usted me preguntaba si había ido a un acuerdo... ...del Consejo de Gobierno, no, porque lógicamente los acuerdos del patronato eh, terminan en el ámbito del patronato... ...y no exigen la ratificación y la conformidad del Consejo de Gobierno, pero en todo caso yo le digo que... Ella, el... perdón sí. por, por matizarlo, ella dice que está en, esa, en ese instituto porque el Consejo de Gobierno decide que hay una incompatibilidad para que el señor Santonja presida el patronato, que es lo que siempre se había hecho. O sea, El, el consejero de Cultura siempre había sido presidente del patronato del Instituto de la Lengua. Bueno, ha sido designada por el Consejo de Gobierno porque nos parece una persona muy apropiada para hacerlo. De, oh. hecho, eh, de hecho, es una persona... Que, que tiene una formación muy eh, cualificada en el ámbito lingüístico, hablando de la viceconsejera, que es lo que usted plantea. Eh, en relación con otro asunto, yo creo que ayer el consejero dio explicaciones detalladas de lo que usted plantea y sobre esta cuestión a mí me parece que son explicaciones suficientes, explicaciones eh, que aclaran eh, cualquier cuestión y duda que pudiera haber en torno al mismo y que cuenta con el apoyo tanto del presidente de la Junta de Castilla y León como con el resto de los miembros del Gobierno de esta comunidad. A ver, eh, pero el tema de la incompatibilidad de Gonzalo Santonja y que acudiese eh, Sancho a la reunión del patronato es un acuerdo del Consejo de Gobierno que no se nos transmite, como ella dice. Ella dice que está designada por el Consejo de Gobierno. Usted acaba de decir que sí. Eso no, no entró en el Consejo de Gobierno anterior, ¿no? Nosotros, como usted sabe, de los acuerdos del Consejo de Gobierno se... Eh, cuelgan en toda la información relativa al Consejo de Gobierno. En todo caso, sobre este asunto que usted me plantea, a mí me parece que las explicaciones que ha dado el consejero son muy detalladas, son suficientes, son muy aclaratorias y cuenta con el apoyo y el respaldo de la Junta de Castilla y León. Vale, pero usted me puede explicar qué ley apoya eso. ¿Perdón? ¿Usted me puede explicar qué ley apoya que un funcionario esté cobrando por dos vías? Es que yo creo que ayer lo explicó. No, no lo explicó. No, no. Él dice que tenía una comisión de servicios y para complementar esa comisión de servicios se aprobaba una cantidad. Y que luego él facturaba además al Instituto de la Lengua porque había trabajos que no entraban en su, en su ámbito de director, pero que él hacía. Todo esto sin, sin invitar a más empresas, sin decidir si, si ese presupuesto era el adecuado. ¿Usted me está diciendo que eso ¿Tiene sentido? ¿Y que un funcionario puede cobrar por varias vías de una...? De un, es que... ¿Qué, qué ley apoya eso? Porque hasta donde yo sé, los funcionarios no pueden hacerlo. ¿Cómo lo habilitaron? Bueno, yo creo que ayer dio explicaciones, como le digo. Yo he leído la nota de prensa, yo sí he entendido lo que dice esa nota de prensa y me parece que lo ha aclarado suficientemente bien. Y de ese punto de vista, no solamente me parece que lo ha aclarado, sino que cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León. Culpa es que no tengo la nota de prensa. Pues se la puedo hacer llegar, pero creo que agencias recogieron sus palabras a pregunta de ¿Nota algunos de compañeros. prensa había? ¿Había una nota de prensa? No, había... Las agencias han recogido, creo recordar, declaraciones suyas. Sí, pero las declaraciones son... La Junta sabía que yo hacía esto y esto era un complemento a mi sueldo. ¿Usted me puede explicar cómo es el complemento de un funcionario? ¿Que se hace de manera privada? Y que además aparecen en los presupuestos del instituto, aparecía que el director no tenía sueldo. ¿Usted me quiere explicar cómo...? cómo ¿Qué explicación ha dado este señor? Que ustedes lo sabían. Ahora yo les pregunto a ustedes... ¿Cómo se permitió esto, que es contrario a la ley de función pública? ¿Cómo? Bueno, como le digo, yo he leído las explicaciones que he ido ayer, lo recogieron varias agencias, creo que también algún medio de comunicación. Yo las he entendido esas explicaciones, a mí me parecen suficientemente aclaratorias y si usted... Eh, que no le parecen suficientes, pues lo general también puede pedir cualquier información adicional sobre este asunto, pero yo creo que fueron detalladas, de hecho, sus compañeros lo han recogido en alguna declaración, alguna pregunta que se formuló ayer y él estaba también a disposición de todos ustedes para responder cualquier pregunta sobre este asunto que estimaran oportuno realizar. Detalladas no fueron, eso para empezar. Y lo segundo, él no está a disposición de todos nosotros porque... Mi medio eh, se dirigió a este señor para que contestase a lo que a lo que a, lo, a la información que nosotros estábamos manejando y no hubo respuesta. O sea, eso no es ser, no es estar disponible para los medios Atendió bajo ningún concepto. Prensa, perdón. Y respondió a los medios. Vale. Eh, yo creo que además esto que hacemos de la Junta de Castilla no siempre es generalizable en otras administraciones públicas. Como usted ve, el presidente del Gobierno no tiene con carácter general. Esa disposición de responder a todos los medios, ni siquiera algunos. A mí que Pedro Sánchez no y que... ¿En serio? ¿Me está justificando su falta de respuesta con lo que hace o, Pe Pedro contrario. Sánchez? Todo lo contrario, le estoy diciendo Hombre. que mientras Pedro Sánchez no responde, la Junta de Castellón siempre responde. Estamos en Valladolid, es 30 de junio y yo le estoy preguntando a usted. ¿No quiere responder? Muy bien, lo acepto. Muchas gracias. Damos participación en este momento en la rueda de prensa a los medios de comunicación que nos siguen de manera telemática. Comenzamos con Carlos Gil de La Opinión de Zamora. Adelante, Carlos. Hola, buena, buenos días, señor eh, Carriedo. Yo le quería preguntar si tienen ya eh, eh, eh, cuantificadas las hectáreas del incendio de la Serra de la Culebra, porque habían bajado... 5.000 en, en las últimas informaciones. Y luego, eh, si no van a tomar todavía ninguna medida, porque en el Consejo de Gobierno aparece eso de la retroexcavadora, que es para la comunidad del este. Me preguntaba sobre todo el tema de la retirada de la madera quemada y de la, de la consolidación de los suelos, ¿no? ¿De ¿Alguna medida para evitar que se, que se pierda? No sé si. ...si no hace falta pasar por el Consejo de Gobierno... ...si no han debatido nada, si es todavía pronto... ...cómo está un poco el, el tema. Gracias. Pues muchas gracias. Eh, como usted sabe... Eh, ...lo que se ha hecho inicialmente... ...es una valoración de las hectáreas... ...a través del sistema de satélite Galileo... ...que se establece con referencia común... ...para el ámbito de la Unión Europea... ...lo que hace este sistema... ...es una perimetración del incendio por vía de satélite y, lógicamente, el cálculo del área de la misma en todo lo que está en el interior del perímetro. En la fase posterior ya se entra dentro del terreno y se aprecia que una parte de ese terreno que está dentro del perímetro pues no ha sido afectado por el incendio y, por tanto, no computa a los efectos del número de hectáreas. En esta fase se está ahora, en la de definición, concreta dentro del terreno del recorrido ya a pie, no por satélite, para identificar cuáles son las partes que, estando dentro del perímetro, pues no han sido objeto del incendio y, por tanto, hay que arrestar. ...de la cifra inicial respecto del perímetro. Esta cifra creo que se la podremos ofrecer en los próximos días. Y la segunda cuestión que usted me planteaba, lógicamente muchas de las iniciativas que se ponen en marcha... ...no tienen por qué pasar por el Consejo de Gobierno. Aquellas que tienen competencia al Consejo de Gobierno para ello... ...o requieren su autorización o su aprobación. Sí que lo es el ámbito de la retroexcavadora para esta mancomunidad a la que hemos hecho referencia, pero no otras muchas. Ya la semana pasada se pusieron en marcha algunas de ellas, ya están disponibles todas las ayudas financieras a tipo de interés cero y con dos años de carencia y diez años de vigencia del crédito para aquellas pymes y autónomos que lo estimen oportuno eh, solicitar para financiar actuaciones en este ámbito. Y desde hoy mismo, no ha pasado por el Consejo de Gobierno, pero ya está a disposición esa oficina en Villar de Ciervos de atención a todas las personas que requieran información con este asunto. Sí que esta es una información de información pública, eh, en la medida en que usted lo plantea, pues me permito ofrecerla. Será personal de la Junta de Castilla y León la que atienda esta oficina. Estamos hablando… ...de un servicio eh, presencial, pero también de un teléfono de servicio de atención al ciudadano... ...tanto el 012 como el gratuito 983-327-650, 983-327-650. La oficina dará respuesta presencial a los interesados de lunes a viernes en horario de 10 a 13 horas... Y el teléfono para atención al ciudadano, el 012, y el que le hemos añadido, estará disponible también de lunes a viernes de 8 a 22 horas. Y los sábados, de 9 a 14 horas de información al ciudadano. Aparte de eso, ya se están poniendo en marcha otras iniciativas. Mañana mismo hay una reunión en la delegación territorial con, con técnicos de la Junta de Castilla y León y los alcaldes más afectados en el ámbito del abastecimiento para garantizar las infraestructuras de abastecimiento y las obras de urgencia y emergencia que haya que emprender. Se aprobó ese plan de recuperación eh, ambiental y económica por el importe que usted ya conoce. Y entre las medidas urgentes eh, ya en marcha está el trabajo para la reposición de las infraestructuras hidráulicas para garantizar el abastecimiento de agua a las poblaciones afectadas. Como ya les digo, mañana mismo se produce esta uh, reunión. Se proporcionará alimento a la cabaña ganadera y a la fauna salvaje. Esto es algo que se está realizando ya este momento, al margen de los cerramientos, vallados ganaderos y reposición de las fuentes y abrevaderos para el ganado. Los ganaderos que lo deseen y que no hayamos tenido la información por otra vía podrán notificar o comunicar cualquier incidencia o necesidad a la unidad veterinaria de servicio en el, ter en el Servicio Territorial de Agricultura de la provincia de Zamora. Y este Servicio Territorial de Agricultura hará llegar, además, a los ayuntamientos unos carteles informando a los afectados para que se pongan también en los tablones de anuncio de todas las localidades con el objeto de informar de estas posibilidades de los ganaderos de acceder a estos servicios de abastecimiento de alimento y de bebida. Al margen de eso, el conjunto de medidas de emergencia de corrección de suelo y hidro hidrológico forestal, la extracción de la madera quemada para evitar plagas y facilitar la restauración posterior. Son iniciativas que se van a tramitar por los trámites de urgencia. Damos la palabra en este momento a Elizabeth Alba, de León. Adelante. Hola, buenos días. Eh, quería preguntar si nos puede dar plazos de la ampliación del Parque Tecnológico de León, porque en el correo, por lo menos por ahora no, no se nos ha enviado nada, y, y bueno, conocer si la Junta maneja ya algún tipo de plazo para cuando estará efectiva esa ampliación. En segundo lugar, le quería preguntar otra vez por eh, los, la OSA y los etno heridos en la montaña palentina hace ya unas semanas. Eh, la última vez que participé en el Consejo de Gobierno me respondió que evolucionaban favorablemente de salud y cuatro días después la propia Junta de Castilla y León envió un comunicado para decir que hacía diez días que no sabía nada de ellos, que no tenía imágenes ni fotografías ni constancia de que estuviesen vivos o muertos. No sé si eso ha cambiado, cuál es la situación, o cuál es la situación actual en la que se encuentran. Y para terminar una pregunta del Bierzo y es que al parecer la Junta está planteando... El cierre de un aula de infantil en el Colegio Público de Toreno se está recogiendo firmas, ya van mil. Eh, no sé cuál es el planteamiento de la Administración Autonómica: si sentarse, negociar o, o ya está tomada la decisión definitiva de cerrar ese aula. Gracias. Pues en primer lugar. Sobre los plazos para la ampliación del parque tecnológico, saben ustedes que se suscribió un convenio con el ayuntamiento, la Junta liderará esas actuaciones. Estamos ahora en primer lugar en las de ámbito urbanístico, tendente a todos los trámites urbanísticos para poder llevar a cabo este proyecto. Estos trámites urbanísticos van a ser más sencillos y más rápidos a través de la fórmula del plan regional ese plan regional será realizado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y hoy se ha autorizado el inicio del mismo que estará disponible en los próximos meses. Paralelamente ya la Junta de Castilla y León está en contacto con algunos de los propietarios de los terrenos que podrían ser afectados buscando fórmulas alternativas a las que pudieran ser la expropiación y que pudieran ser más ágiles y más rápidas. Lógicamente en el momento en que tengamos ya tanto el plan y, por tanto, la calificación adecuada de los suelos urbanísticos como el acuerdo con los propietarios o, en su caso, las correspondientes expropiaciones que llevarían un poco más de tiempo, es el momento de proceder ya con la perimetración de la zona de actuación a definir el proyecto de obra y posteriormente la licitación de la obra son eh, los trámites eh, lleva un tiempo porque lógicamente está sometido a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, pero lo hacemos de la forma con más celeridad posible, de la forma más rápida posible dentro lógicamente del cumplimiento de la normativa que es muy garantista permitiendo la licitación de cualquier posible eh, licitador de las administraciones públicas. El segundo cuestión que usted me plantea la OSA y el Osno de Palencia, eh, el de León eh, eh, por hacer un paréntesis previo, ya eh, ha salido del centro de recuperación de animales silvestres y en este momento se encuentra en unas condiciones eh, muy favorables y una evolución muy positiva. Por lo que respecta del oso y la, de Palencia, el, el, la, osedna, la, la osa y el oserno de Palencia, eh, la última información que se tuvo es que se habían eh, internado en aquella cueva de las cuales les comunicamos, y durante un tiempo la fórmula de saber su estado era doble, porque no era posible el acceso de las personas por eh, la dificultad y estrechez del propio acceso y también por las dificultades de que estamos hablando de muy diversas salidas. En primer lugar, se metieron algunas cámaras eh, teledirigidas de amplia extensión, con el objeto de buscar la información y también se han utilizado drones especializados en la materia para buscar imágenes. Durante algún momento eh, se tuvo imagen y conocimiento de los mismos, que es la última información que teníamos, pero ya llevamos ese periodo que usted señala sin tener información adicional. Eh, puede ser que hubieran salido por alguna salida alternativa, la cueva tiene eh, un, múltiples salidas, múltiples derivaciones... Y, por tanto, en este momento, eh, yo creo que es la situación de que la naturaleza actúa, eh, eh, los mecanismos de conocer la información sobre la cueva a través de los drones y de los eh, eh, y de esa cámara flexible ha dado. Eh, ...el resultado que ha dado y que lo dio en su momento inicial... ...pero no hasta el momento de conocer todas las posibilidades de los recovecos... ...o diferentes salidas o diferentes accesos para la misma... ...y por tanto esta es la información que yo le puedo ofrecer... ...y si eh, más adelante se si tuviera algún contacto eh, que pudiera ser fuera de la cueva... ...pues lógicamente les ofreceríamos información al respecto del mismo. Y en relación con el centro de Toreno y el aula que usted dice... ...pues no tengo, no tengo información pero usted sabe que tenemos con carácter general, sin que necesariamente sea aplicación para este caso, un compromiso muy claro con el mantenimiento de los servicios educativos en el mundo rural y allí donde hay tres alumnos mantenemos abiertos siempre los centros educativos. Y por tanto, este es el dato que yo lo puedo decir, el compromiso muy claro con el mundo rural y para una explicación de la ratio y de la cuestión que usted plantea, pues sin lugar a dudas la Consejería de eh, educación estará mejor, mejor contigo que yo de ofrecerle el detalle concreto de Toreno al que usted hace referencia. Muy bien, pues muchas gracias. Terminamos aquí la rueda de prensa. Pues muchas gracias.